Una carpeta nueva para continuar eh, con lo que nos quedó pendiente, que son varias cositas de CSS. Así que si quieren, ármense una, una nueva. Como siempre, vamos a tener un index HTML por acá. Vamos a crear una carpeta. Y vamos a crear un archivo CSS. Ya sabemos cómo incluir. Y darle la etiqueta style. link CSS. Punto barra. Y ahí llego a index.css. Vamos a cambiarle el título. Bien. Ahí está. Entonces sigamos, vamos a, a escribir un párrafo, que sea párrafo 1, vamos a poner dos párrafos más. Se me tildó todo. Bien, bien ahí tenemos los párrafos, ¿no? Fíjense que cuando yo marco, ya habíamos empezado a ver algo de esto eh, en, en las clases anteriores, y ustedes se van a tener que hacer muy amigos de esta cajita que está acá, ¿sí? que nos va a estar explicando cómo es el, el modelo de cajas ¿sí? en el que nosotros vamos a trabajar con CSS y HTML. Eh, nos va a estar, eh, fíjense que hay como cuatro eh, medidas, y ¿sí? cuatro dimensiones diferentes ¿sí? en este modelo de cajas y a medida que ustedes van cambiando les va pintando... ¿Sí? la sección en la que estamos. En el caso interior ¿sí? de esta cajita, lo que está marcando son las dimensiones del contenido del elemento. Si ¿Sí? Yo me paré sobre un párrafo, ¿sí? y la, eh, las dimensiones de este párrafo vienen dadas por el contenido, ¿sí? eh, que es este que está acá, lo que está en la cajita interior, esta azul. Eh, serán 673, estos son píxeles de ancho, por 18 de alto. ¿Sí? Esto viene, eh, los 18 de alto son por default, vamos a ver ahora lo que es el tamaño de las letras también. Eh, y este es un, si ustedes se acuerdan, es un elemento de bloque, con lo cual ocupa todo el ancho del de navegador, todo el ancho de la pantalla. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver que el contenido... Eh, la, o la línea azul, a la franja azul, se extiende hasta el final. ¿Sí? Después hay otra medida que está acá y que no pinta nada, porque básicamente no, no hemos dicho que tenga padding, ¿Sí? padding es la otra medida, es la medida que le sigue al contenido, y eh, a lo que refiere es al distanciamiento entre el borde, el borde del elemento, y el contenido en sí, sí. Ahora vamos a ir pintando todo esto y vamos a ir viendo eh, exactamente a qué me refiero con el padding. ¿sí? Pero digamos que, por definición, digamos que la, la distancia entre el borde y el contenido. ¿sí? Después viene, por fuera del padding, viene el borde. ¿sí? El borde también puede tener un ancho, puede tener una dimensión. Nosotros podemos darle diferentes bordes a nuestros elementos, por lo cual va a estar eh, contemplado acá. ¿sí? Y obviamente, como, como pueden ver, los guiones estos que están acá son, quiere decir que no le aplicamos nada todavía, no tienen valores, ¿sí? están vacíos. Y nosotros podemos aplicar eh, padding y borde, tanto sea como a para arriba, para la derecha para abajo y para la izquierda. Ahora todo eso lo vamos a ir viendo cómo se hace. Una vez que termina el borde, ¿sí? ya terminó mi elemento, por decirlo de alguna manera, este sería el border box, y luego el espacio exterior, el espacio que eh, me delimita a mi elemento P del resto de, de la página, digamos, del resto de los elementos contiguos, se llama margin. Y... E igual de que, igual manera que el border y padding puede tener margin arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. ¿sí? Esto será top, right, bottom y left en inglés. ¿sí? Y fíjense que viene dado ya por el navegador, viene dado un margen superior e inferior de 16 píxeles para el párrafo. Así que ustedes ya, y esto creo que está en todos los navegadores, cuando pongan un, un, un P, van a tener un margen de 16, ¿sí? van, a, van, a tener, van a ser de tipo block, acá lo pueden ver, el display block. ¿sí? Eh, bueno, entonces acá tienen el display block, que es lo que les comentaba, ¿sí? que por defecto tiene los pep. y entonces por defecto también, dado que nosotros no hemos tocado nada, también tiene algo de margin. ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que podríamos hacer es darle un poco de borde al párrafo. ¿Sí? Vamos a darle, vamos a agarrar los P. Si se acuerdan de la clase anterior, dijimos que el selector eh, de etiqueta P iba a aplicar todas las reglas de CSS que tengamos dentro ¿sí? a todos los P de la página. Entonces le podemos decir que tenga borde. Eh, vamos a ver que siempre le pongo border width. Siempre ahora vamos a ver un atajo. Un pixel. ¿sí? esto va a ser esta distancia, ¿sí? entre. Eh, el padding y el marge, y el borde de la caja, por decirlo de alguna manera. Donde empieza el margin. Entonces el borde tiene un espesor, de hecho le podemos poner dos píxeles un poco más. Hay otra propiedad que es border color. Nosotros le vamos a decir de qué color sea va a ser el borde. Y border eh, style, border... Sí, acá tienen varias opciones. Por ahora vamos a poner el que sea sólido. ¿Sí? Entonces, con eso fíjense lo que logramos. De hecho, vamos a ponerle un poco más. Vamos a darle un poco más de rosca acá. Y ahí se ve más oscuro el borde. Si me paro entonces en el párrafo 1 nuevamente. Y sí, ahora voy a ver qué tengo. De la manera en, lo que, en la que yo apliqué el border width, ¿sí? border color, border style. Fíjense que tengo ahora computado acá, cuatro píxeles de cada lado, ¿sí? en la parte de borde. Y esto sigue siendo lo mismo, el mismo la misma dimensión. Ahora vamos a hablar de, que, de, de esas dimensiones también. Bien. Eh, ¿Qué más? Vamos a hablar ahora. Entonces, ya, ya tenemos un borde, ya tenemos el contenido. Vamos a hablar del padding. Entonces, nosotros a los P podemos darle un padding. Fíjense que vamos a volver a border. ¿sí? Para borde, ustedes tienen top right, left y bottom de todas las de todos los atributos, ¿sí? de style, de color, de width, ¿sí? o sea que ustedes pueden independientemente de, eh, del lado en el que quieran ponerle, sí, le pueden poner un valor diferente. No tiene por qué ser, como hicimos acá, de ponerle a los cuatro bordes ¿sí? el mismo, eh, el mismo formato y ¿sí? lo podrían cambiar. De hecho me voy a quedar con los dos bordes porque los que le decía es que no me acordaba cuando, cómo eran los atributos estos tres, porque en general los pongo eh, de esta manera, con un atajo que hay, en el cual ustedes directamente le indican borde. ¿sí? Borde, las tres propiedades, y es lo mismo. ¿sí? Van a obtener el mismo resultado. Fíjense que acá si se expande en esto, esta propiedad borde que está acá, tiene el detalle de todas las propiedades que fuimos aplicando, particulares ¿sí? pero que lo hicimos con una línea de código CSS. Bien, entonces dijimos vamos al padding. Bien, el padding lo mismo, tenemos cuatro paddings. ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a, dado que está muy pegado a la izquierda, yo lo que voy a intentar hacer ahora es separar mi contenido, que es párrafo 1 básicamente, del el borde. ¿Sí? Entonces para eso voy a intentar hacer un padding left de 4 píxeles. Vamos a darle un poco más, así se nota. Y ¿Sí? ya se nota la separación. ¿Sí? Y acá... Lo podemos ver. Tenemos 10 píxeles del padding, 4 del borde y el contenido. ¿Sí? O sea, vamos sumando dimensiones. Además, dado que eh, ahora me gustaría que esté un poco separado un poco separado de, de la, del borde izquierdo, podríamos decir que margin-left sean 10 píxeles. Vamos a darle más. 100 píxeles. Entonces fíjense que ahora cuando yo toco, ¿sí? me marca los 100 píxeles a la izquierda, me mantiene los 16 que tenía arriba y abajo, eh, y el padding a la izquierda también, y el borde que se lo agregamos de, manera, de igual manera a todos. ¿Sí? Entonces, de esa manera descubrimos estas, estas medidas: margin, border, padding. Entonces, acuérdense: padding es la distancia entre el contenido y el borde, digamos, del borde para adentro, ¿sí? y margin sería del borde para afuera, y teniendo en cuenta que el borde tiene un espesor. También nosotros le podemos eh, especificar un espesor. Bien. ¿Qué más? Vamos a darle una clase a esto que sea párrafo 1 o, o. Sí, E1. Podría ser por ID. Vamos a darle una clase. que sea display inline. Sí, agarré el primer párrafo, le puse una clase, ¿sí? la especifiqué con el ID de clase p1. Me generé un selector con el punto p1 que hace nombre, hace referencia a una clase. ¿Sí? Y le cambié la manera de mostrarse. ¿Sí? Display inline. Y entonces fíjense que, fíjense que lo que pasó es que los bordes se acotaron al contenido del elemento. Si ¿Sí? ya no ocupan todo el bloque. Lo podemos ver fácilmente cuando arrastramos. ¿Sí? Acá. Nos paramos en párrafo 1. Fíjense que. Me sombreo, me colorea solo ese sector. ¿no? Tenemos los 100 de margin, de left, los bordes 4, 10 de, de padding que le dimos antes, y la, las medidas de adentro, las medidas del contenido, están de forma de determinada de forma automática dado el contenido. O sea, de acuerdo al contenido que tenga, será eh, el width digamos, que tenga. Bien. Eh, bien, entonces, nosotros ahora a este inline, ahora que este es inline, ¿sí? le podríamos dar un width específico. Nosotros podríamos decir que sea de 400 píxeles, por ejemplo. Aquí me chifla. Sí, perdón. Eh, para usar width y height, eh, esas, esas que son el ancho y el, y el alto, lo que me olvidé de contarles es que hay otra manera, ¿sí? que es inline block, y ahora vamos a ver de qué se trata, de mostrar. Inline sí es que nos va a hacer eh, que los bordes o que el tamaño, que el width sea, como vimos, acorde al contenido, que se ajuste de acuerdo a lo que tiene de contenido el elemento, ¿sí? Al agregarle guión block lo que nos va a permitir es determinar el width y el height de el párrafo. ¿sí? entonces en este caso, fíjense que nosotros pudimos darle una un width ¿sí? particular a este párrafo que sería de 400 píxeles. Si se fijan entonces, eh, no sé si se ve, pero la parte azulada, que, que es el contenido del párrafo, ¿sí? fíjense que cuando van acá a la cajita, tienen que es 400 píxeles. ¿Sí? Entonces ahí yo pude, de manera, indica, tuve que hacer sí o sí esto de ponerle inline blocks, si no, no les deja poner with y hate. ¿sí? O sea, eso lo lo van a tener que tener en cuenta y se, se usa bastante para poder dimensionar estos, estos elementos que son eh, de tipo eh, block o en el caso de que tengan los inline, si los quieren dimensionar también, lo van a poder eh, hacer poniéndole que sean inline block. Hay una propiedad vamos a darle a todo, se acuerdan que el Selector de todos los elementos era el asterisco, de hecho vamos a ponerlo arriba de todo. ¿Qué es box, box sizing? Y tenemos básicamente eh, dos opciones. ¿sí? Content box, que es la, la opción por defecto, ¿sí? y Border box. Vamos a ver de qué se trata esto, de box sizing que es muy importante. ¿sí? Cuando ustedes están dimensionando eh, y la, les, le asignan un width a un elemento, fíjense que nosotros lo que tuvimos acá eh, es que al contenido se le puso eh, una width, un width de 400, ¿sí? tal como nosotros queríamos eh, asignarle. Ahora bien, nosotros... Eh, la width se aplica acá porque está esta propiedad. Bien, entonces volviendo a esto, nosotros tenemos eh, que son 400 píxeles aplicado a lo que se llama el content box. ¿sí? O sea, la caja del contenido. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros, de hecho, esto debería estar, claro, como lo apliqué a todo. Si yo le pongo Border Box a esto, ¿sí? al box Sizing, fíjense lo que pasó. Me cambió a 382 el width. ¿sí? Y yo le puse 400. ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque me está computando, fíjense que tenemos, 382 más 10 son 392. Más 4. 396 más 4 del otro lado, son 400. ¿Sí? Así que ahora el width viene determinado por el border box, ¿Sí? que es esta línea sólida negra que determina el borde. ¿Sí? Y esto es muy importante porque se le pueden empezar a descajetar las cosas si usted no trabaja. En general, todos convierten a border box ¿Sí? y toman. Eh, lo que es el contenido padding y borde como parte del width del elemento sí como que es más fácil de controlar por decirlo de alguna manera eh, así que esto es algo que se usa mucho cambiar a border box eh, para todos los elementos eso nos va a ayudar eh, nos va a ayudar bastante eh, En, en lo que es dimensionar y acomodar los elementos. Así que eso es algo importante. Ahora, yo, yo no entendí. ¿Me puedes repetir? Sí. Eh, nosotros le asignamos 400 píxeles de width ¿sí? al P1, que es el primero. ¿sí? Pero fíjate que a nosotros haber puesto border box acá, ¿sí? box sizing, border box. Los 400 píxeles, o sea, la width, el width ahora se mide no solo al contenido, sino a las medidas de padding y borde. También. ¿Sí? Entonces, ahora vos, para, para sumar o para entender dónde están los 400, que nosotros le pusimos los 400 píxeles, vas a tener que hacer una cuenta. ¿Qué cuenta? Bueno, los 382 del contenido, los 10 que están acá del padding, son 3.92, más los 4 que están acá, son 3.96, más los cuatro que están del otro lado, sí porque el width es lo ancho, es a lo ancho. Entonces vos, al estar determinando border box, te estás parando, el border box sería este, esta línea sólida que estoy eh, recorriendo acá, ¿sí? que es el borde. Entonces vos ahora, de vuelta, para calcular el width en 400, Tenés que hacer la suma de 4 más 10 más 382 más 4. ¿Sí? Eso te da 400. Y eso te lo, o sea, te cambió la, el contenido, ¿sí? o el width del contenido, en base a esta propiedad. Nosotros ahora vamos a poner de vuelta el content box. ¿Sí? Entonces fíjate que ahora cambió ¿sí? a tener que 400 el contenido nada más ¿Sí? no está computando los 10 que están ahí más los 8 que están 4 y 4 cada lado de borde ¿Sí? entonces con con box sizing content box nos estamos parando acá ¿sí? en esta otra línea sólida que está acá este es el content box y estamos diciendo que el width sea de contenido entonces los 400 píxeles están directamente imputados ahí adentro, en el contenido. En el otro, los 400 están imputados en lo ancho del border box. ¿sí? Entonces tener que sumar todos los border y padding y width ¿sí? para que te llegue a dar los 400. Si le sumamos padding a la, a la derecha, vamos a sumar padding a la derecha, a todos los P, sí ahí tenés 10 más acá, sí, pero fíjate que no te cambió el width porque estamos en Content Box. Si le ponemos border box. Me restó esos 10 del width del contenido. Sí, fíjate que ahora me dejó un espacio blanco ahí entre el contenido y el borde, que es el padding, ¿sí? es la separación entre contenido y borde. Entonces esto es muy importante para tener en cuenta a la hora de saber cuáles son las medidas de los elementos. No sé si ahora se entendió un poco más la diferencia. Había preguntado. Y, y para, para, para no volverte loco, vos siempre te conviene eso o laburás toda la, la página como Border Box o laburás sí. toda la página como Content Box. Sí. Ver, porque si no, estás todo el tiempo. Okay. Sí, sí, sí, sí se, por, por, eso, por eso se lo cargué al, al asterisco, ¿sí? que es se el selector de todo, y le puse Border Box. para no, no volver... Y esto es lo que en general hacen todos. ¿sí? Eh, cuando hacen reseteando los estilos de, que vienen por default en los navegadores, una de las cosas que ponen es el box sizing en border box porque es mucho más intuitivo por decirlo, una manera de manejar la width teniendo en cuenta los bordes ¿no? Eh, y no el contenido únicamente así que nada eso es una, una recomendación creo que es la manera en que trabajo cristian para, para hacer bien bienes raíces ese y y la que en general tra hemos trabajado siempre y que se ve que todo el mundo trabaja. ¿sí? Pero sí, obviamente hay que, ser, hay que tener una regla, ¿no? una regla única para todo, porque si no eh, se van a volver locos. Así que le ponen a todo box size sin border box o, o nada, será content box, sino border box, cambian el, el valor que viene por default y listo. Y son felices. Bien. ¿Qué más? A nosotros acá al P le pusimos Padding Left y Padding Right. ¿sí? Eh, y le podríamos poner Padding, como decíamos, Top de otros 10 píxeles y Padding Bottom de otros 10 píxeles. ¿sí? Fíjense que se me separó, ¿no? Se, se separa el contenido de... Eh, los bordes, ¿no? Esa es la idea. Si marcan ahora el contenido, van a ver un, un blanco ahí entre el contenido y el borde, que es el padding puesto en las cuatro direcciones. ¿sí? Ahí lo estoy marcando en verde. Después vendrá el borde y después viene el margin. Nosotros está. Esto está bien puesto así pero hay otras maneras de escribirlo. Por ejemplo, yo podría hacer lo mismo que hice ahí, con cuatro propiedades, pero con una. Y es lo mismo que hablamos para borde. Sí, fíjense, no cambió nada. Y tengo otra manera. Podría ponerle, 10 píxeles, 10 píxeles, separados por un espacio, ¿sí? fíjense que es lo mismo, acá, el mismo resultado. ¿Qué es esto? Bueno, la primera de poner 10 píxeles, naturalmente significa ponerle a los cuatro costados, o sea, arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, ponerle 10 píxeles. ¿sí? Esto es lo que significa, es como un atajo. ¿Sí? Si yo le agrego esto, significa, vamos a cambiarle, vamos a ponerle 5 al primero y 10 abajo y vamos a ver qué significa. Fíjense, significa 5 arriba, va en orden eh, de, la, de la aguja del reloj, horario, ¿sí? se para arriba de todo y empieza a recorrer así. Entonces, vamos a hacer algo. Primero un paso antes. Ustedes podrían poner 10, 5 píxeles, 10 píxeles, 5 píxeles, 10 píxeles. ¿sí? Esto sería para demostrar que va recorriendo en sentido horario. ¿sí? Es un atajo al cual yo le voy, por, separando por espacio, le voy poniendo las diferentes medidas del padding. Entonces el primero es top, right, bottom y left. ¿sí? Entonces ahí es como se van asignando los padding acá. Bien, entonces, pero para no escribir eso, y dado que tengo el mismo padding a arriba y abajo que a izquierda y a derecha, hay otra manera de hacer esto que es poner esto, ¿sí? Y esto va a significar eh, arriba y abajo 5 píxeles y a izquierda y derecha 10 píxeles. ¿Sí? Y eso entonces es lo que están teniendo es lo mismo unidades algunas unidades nosotros estamos usando todo en píxeles acá sí pero es posible que nosotros usemos otras unidades por ejemplo podríamos decirle eh, al párrafo 1 que el width ¿sí? en vez de que sea 400 píxeles Vamos a sacarle el margin left por ahora. Para que me quede allá. ¿sí? No separado, sino bien en el borde. Y nosotros le podemos decir que, por ejemplo, sea de width 50 BW. ¿sí? Esto es lo que le pusimos al P1. ¿sí? 50 BW. Fíjense que cuando voy acá es 404.500. ¿sí? Es una medida que se calculó. Y fíjense lo que pasa. Yo en la medida que voy achicando el, la pantalla, ¿sí? se va achicando el párrafo. ¿sí? ¿Y en qué proporción? Bueno, esto es lo que hay que entender de, de este width. Lo que significa este, esta medida es viewport. Width, b, -W b Viewport Width. Viewport es la parte visible de, eh, de la página, ¿no? Es esta sección blanca, es todo toda la, la página. Y el Width, bueno, ya sabemos que es el ancho. Entonces lo que estoy diciendo es que sea el 50% del ancho del view, del, width, del Viewport. Perdón. ¿Sí? Entonces se va calculando y se va achicando siempre en base al eh, Viewport. Ponemos que sea el 10%. ¿sí? Fíjense que va creciendo. Siempre va a ser el 10% del tamaño que hay disponible en la pantalla para expandir. ¿Sí? Entonces este, estas medidas que son relativas, porque píxeles, puntos, esas son medidas, eh, o pulgadas, son medidas fijas, ¿no? En cambio, esta, por ejemplo, es una medida relativa. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, para que sea responsive. O sea, nos va a ayudar. O sea, esta se usa mucho eh, cuando apareció todo esto de responsive, ¿sí? que hay diferentes tamaños de pantalla, diferentes dispositivos, etc. Entonces, el, el, la medida esta se va a utilizar mucho para poder adaptarnos a las medidas de la pantalla o del dispositivo en el que estemos eh, mostrando la página. Hay otra medida que son los eh, M, M y REM. Vamos a ponerle, a ver, 100 M. Vamos a hacer rosca. Dale 10 M. Ah, 10 M me va a venir bien. Fíjense, nosotros le pusimos ahora EM. M viene de M de la letra M, o sea, de, de la letra M, y eh, hace referencia al, al ancho de la letra M mayúscula, ¿sí? a, es, a ese ancho. Y es el tamaño que viene por defecto en los navegadores, creo que en todos. Esperen que vamos a ver. Yo estoy en el nuevo navegador Edge de Microsoft acá. Fíjense, acá está. Fíjense que por defecto nos vienen 16. Si, si mueven acá, le va a ir cambiando el tamaño. ¿Sí? Entonces el tamaño de eh, la fuente es de 16 píxeles. ¿Sí? Es el tamaño de efecto. Y es el valor de M. Entonces... Si 16 píxeles es el valor de m, y yo le puse que sean 10m ¿sí? al width de esto, entonces son 160 píxeles. ¿Sí? Es 10 por, sí, 10 por 16. 10m por 16, que es la medida de en píxeles eh, por defecto, ¿sí? que es lo que vale un m por decirlo de alguna manera. Entonces esta es otra medida que, eh, que es relativa, es relativa al tamaño de la fuente, en este caso. Eh, nosotros también podríamos, y se usa también, que en base al tamaño de la fuente de un contenedor, una parte de la página, eh, queremos que se dimensione un objeto. ¿sí? O incluso si cambio la configuración de, por default, de 16 píxeles a otra cosa, eh, me interesa que eh, se acomode quizás mi, mi pantalla eh, para mostrar o leer de mejor manera el contenido. Entonces es otra de las medidas relativas que se usa mucho. También está REM, M y REM es la otra, ¿sí? que no, no va a generar ningún cambio porque REM hace eh, directamente referencia a la medida que vimos recién en, el, en la configuración del explorador y m en realidad, como está la página que no tiene nada, hace referencia a lo mismo, pero si nosotros tuviéramos un contenedor acá dentro de este párrafo al que nosotros le pusimos otro, otra, otro tamaño de texto, ¿sí? entonces el m va a hacer referencia a ese otro tamaño de texto, al del contenedor. ¿sí? y no al del explorador. Entonces, si nos queremos mantener siempre relativo al explorador, usamos rem. Si no, con m de vuelta, haremos referencia a, eh, o estaremos atándonos relativamente al tamaño del de texto del de contenedor en el que estemos, por ejemplo. Bien. Entonces, esas son las unidades más importantes. Bueno, la otra es... Como dijimos, BW para la altura está BH también, que es la, el viewport de la altura del viewport. Podemos hablar un poquito de los textos. Por ejemplo, tenemos algunos atributos y este lo vamos a, a usar para los links. ¿sí? De text decoration a underline, por ejemplo, ¿sí? con un CSS, simplemente ahí ya le pusimos a ese párrafo 1, lo subrayamos. ¿sí? Esto es lo que habrán visto, que, que, o lo que vimos la, la vez pasada, que Cristian armó el HTML de bienes raíces, que venían los links por defecto vienen subrayados. ¿sí? Entonces, una de las cosas que, que se hace para transformarlo en botones, que es lo que vimos que, que había hecho Cristian en su página, de bienes raíces, es sacarle la decoración, ¿sí? de esta manera, poniéndole text decoration, después lo vamos a ver en detalle cómo armar un, un botoncito que en realidad sea un link. Text transform, por ejemplo, uppercase, ¿sí? Y creo que lo habíamos visto también al final de la, de la, vez, pasada, de la vez pasada. De esta manera hice que todas las eh, letras sean mayúsculas. ¿sí? Esta es otra cosa que se puede hacer. Podemos también darle letter spacing, que creo que puede ser que también esté usado en raíces, por lo que estuve viendo. Pues, no sé, no estoy seguro, igual. Ya verán ustedes. Podemos separar. Eh, darle un poquito de, de estilo, de, un poco más fachero, dándole un poco de espacio ¿sí? entre las letras. Con letter spacing. ¿sí? Eh, y también, esperen que acá vamos a darle un poco más de contenido. Este es el párrafo 1. Le podemos dar un word spacing también. Sí, entonces nos va a ir separando el eh, las palabras en este caso, en vez de las letras. Y nos va a dar un poquito más de estilo. Eh, ahí. Después. Eh, otra cosa que se usa es, por ejemplo, o sea, de vuelta hay un montón, ya lo hablamos la vez pasada, y la anterior, y la anterior, y todas, hay un montón de propiedades, y ¿sí? obviamente yo no las conozco todas, seguramente algún diseñador sí, aunque nada, hay un montón, un montón de propiedades. Y CSS también es algo que se va moviendo, no es algo estanco, eh, como Javascript y HTML van evolucionando y van, eh, van cambiando o agregando algunas cosas, van sacando otras también, decomisando. Eh, hay veces que hacen, eh, reparan bugs, entonces sacan algunas cosas, meten otras, es como que está todo el tiempo eh, moviéndose. Eh, y bueno, nada, hay un montón, un montón de propiedades. Estas son realmente, creo que están desde siempre. Son bastante básicas, así que no, no creo que, que cambien mucho. Pero bueno, sepan que no podemos otra vez... Eh, porque, ¿Qué pasa? Cada vez que ustedes miran el desplegable con propiedades, hay o sea, N, una cantidad ilimitada, ¿sí? prácticamente. No, no, no las van a saber todas en este curso, no es la idea. Eh, y se necesita un montón eh, de horas de culo en silla para entender exactamente qué hace cada, para ver cómo funciona cada una de esas propiedades eh, bueno, decía, entonces text shadow es otra que lo que nos va a hacer es eh, nos va a aplicar en el sentido del width y del height ¿sí? nos va a aplicar unos, algunos píxeles de sombra, por ejemplo vamos a aplicar una sombra eh, roja qué sé yo al p1 qué horrible quedó Sí, en este caso puede ser un poquito menos de un píxel. Ahí un pixel. No, también quedó horrible, pero bueno, nada, es como es una sombra eh, que se pone en las letras. Bien. Después otra cosa que se puede hacer es, eh, y que probablemente empecemos a pedir, no es algo que veníamos pidiendo. Eh, en las anteriores Pero que le pongan un, Otro tipo de fuente ¿sí? Otro tipo de letra Nosotros tenemos La posibilidad acá de Cambiar la letra ¿sí? Fíjense le ponen font family y tienen acá algunas Ya predeterminadas si no pueden poner Sus propias eh, Sus propias eh, Letras o tipografías No sé si se nota algo, vamos a darle 1 aunque no está cambiando, me parece, vamos a verlo. En teoría sí, dice píxeles de Arial, Herbética. Sí, ahora, ahora que lo, lo veo sí cambia. Sí, está bien. Había cambiado. Sí, porque Arial, o sea, o sea, me di cuenta yo porque, fíjense que lo que tenemos acá es una Times New Roman y lo que tiene Times New Roman es que tiene estos piquitos que están acá, ¿sí? que sobresalen, que es el, el famoso ese serif, ¿sí? es la patita esta que sobra de las letras, por eso cuando yo le pongo esta, que fíjense que es una familia de sans serif, ¿sí? este es el orden de importancia en el que yo quiero tener mi, mis fuentes. Esto es yo voy a intentar de ponerle Arial ¿sí? a, mi, a mi fuente. Si no tengo Arial en mi computadora, por alguna razón, voy a ir a Helvética. Y si falla Helvética, me voy a la que seguro está por defecto, que es Sans Serif. Esto, es como, esto se llama fallback. Es una estrategia de, bueno, probar Arial, si no anda, probar Helvética, y si no anda, anda a lo que es seguro, que es Sans Serif. Así que sans serif es sin el serif, no sé bien qué quiere decir serif, pero a efectos de, de esta clase son las patitas esas que les estaba mencionando. Entonces esta es una familia de sans serif, ninguna tiene eh, las patitas esas. Entonces se puede ver ahí el, el, la otra tipografía, ¿no? que cambió la tipografía. Bien, pero también podemos... Eh, ir a buscar una fuente, yo había estado jugando eh, con, por ejemplo, download eh, font, y no sé, de Metallica, por ejemplo. Me gusta Metallica. Entonces, fíjense ahí, esta fonts es la que había estado yo... Cuando, pero ustedes harán su propia libre, biblioteca de fuentes, tendrán su propia página, que hay mil millones de páginas de todos estos recursos ¿sí? que, que vamos a estar usando. Y <coughs> acá hay gente que colabora y hace una tipografía en base, por ejemplo, este es el logo de Metallica. Entonces generan letras y para eh, nada con este tipo. Sí, con esta tipografía. Entonces, para eh, nos, que nosotros podamos utilizar esta fuente, por ejemplo, acá yo me la bajo. Si le dan clic a download ahí. Lo abren. Se copian el TTF este, el archivo este. Vamos a crear una carpeta por acá que sea fonts. Lo vamos a pegar ahí. ¿Sí? O se me bajó, me bajé un TTF, eh, me creé una carpeta fonts dentro de mi, de mi solución, ¿sí? y ahí la metí. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo eh, implemento esto? ¿Cómo le pongo mi fuente? Bueno, me tengo que crear una suerte de font family. Sí, para poder eh, reemplazar Arial, Helvética y Sans Serif que están acá. Entonces para eso hay una tag que se puede generar en CSS que es font-face. Ponen arroba font-face, vamos a ver un par de directivas de estas que vienen con arroba. Eh, esta arroba font-face nos permite declarar una font-family, Así que le vamos a poner metálica font. Por ejemplo. ¿Qué chilla esto? Ah. Me dice que font face tiene que debe declarar o definir SRC y font family. Bueno, font family ya está. Entonces con SRC Voy a usar la, la función URL ¿sí? para asignar un valor. Recuerden que acá, obviamente, voy a ir a buscar el, el TTFS que acabo de, de importar en mi proyecto. Yo estoy metido, eh, ya lo, lo hablamos esto, pero bueno, no, siempre hay que recordar, no tanto. Yo estoy metido acá, estoy en index.css para subir. Yo necesito subir y bajar en fonts el nivel en la estructura de árbol de este directorio. ¿Sí? Entonces para subir un nivel, uso dos puntos y barra. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a poder acceder a la carpeta CSS, Fonts e Index, que son los que están en la raíz. ¿Sí? Son esos tres, la raíz. Entonces voy a Font y le pongo esa Pastor of TTF, que es la que en teoría, tiene la tipografía que está que estoy buscando. Y bueno, y acá no quedaría más que ponerle Metallica Font, Font, y lo podemos poner Sans Serif, como Fallback, si falla. Entonces, si voy acá, una cosa horrible, quedó, ¿Sí? En este caso, pero, bueno, si se fijan ahí, cambié la, tip la tipografía. Ya vamos a ver otras maneras, ¿sí? Una sería bajarlo localmente, incluirlo. Yo hago la más fácil por ahora, ¿sí? que es en nuestro, eh, nuestro HTML. Nosotros agregamos una hoja de estilo nueva, así que la busqué. Esto típicamente yo lo había buscado... Sí, lo buscaba en la página de Font Awesome, pero cambió. ¿sí? Estaba en la parte esta de Get Started. Sí, fíjense que acá le pone el CDN. It's the easiest way to get font awesome on your website. Eh, all with just a single line of code. No downloading or installing. O sea, lo que estamos haciendo es seguir estos consejos. ¿sí? Pero lo que pasa es que yo no lo encuentro más acá el CDN, eh, que es un link ni más ni menos, ¿Sí? creo que hay que poner un mail, pero como no lo quería poner, eh, nada, lo busqué en otro lado y lo encontré en esta página de CDNs, es como una biblioteca de CDNs, busqué Font Awesome y me agarré el link este del CSS y de la versión 4.7, que es la que veníamos manejando, ustedes después se pueden seguir un montón más acá. Seguramente tienen más iconos no sé, más cosas. Eh, entonces ustedes se agarran este link que está acá, y lo, lo copian al clipboard, se van a su HTML y como una hoja de estilo cualquiera, local de ustedes, ¿sí? agregan un link de stylesheet, y el href, en vez de hacer referencia relativa a un archivo en su sistema, local, ¿sí? hacen referencia a una web externa, ¿sí? que es este, en este caso es este CDN eh, de Font Awesome. Ya haciendo esto ya pueden disponer de todas las clases que expone dentro de este CSS Font Awesome. ¿Sí? De la misma manera vamos a trabajar con Bootstrap más adelante. Bootstrap nos va a dar su biblioteca de CSS, nos dice, toma, este es nuestro, usa todas las clases, o sea, esto que nosotros estamos haciendo a mano, que es de nuestro sitio. ¿sí? Bootstrap hizo un montón de clases y de cosas en un CSS que nos simplifican el manejo de muchas cosas. ¿sí? Por ejemplo, de la parte de responsive. Entonces, eh, lo que hizo Font Awesome es básicamente lo mismo, es una hoja de estilos, ¿Sí? con un montón de estilos propios que nosotros lo único que tenemos que hacer es usarlos. y ¿Sí? Esos estilos pueden estar apuntando a, a otras fuentes, por ejemplo, como nosotros hicimos acá en nuestro estilo. ¿Sí? Nosotros estamos apuntando a una fuente distinta, o pueden estar apuntando a imágenes, o a esos íconos. ¿sí? Los estilos pueden estar apuntando a esos SVG, Seguramente, si quieren, ustedes lo pueden después bajar localmente y explorar el CSS. Y seguramente se verá que las clases que están ahí definidas, ¿sí? como si fueran CSS nuestro, están apuntando a otros, eh, a otros recursos también. Sí, fíjense que acá... Ustedes tienen... Habíamos hablado de lo que era el SBG. ¿sí? O sea, por ejemplo, Spotify, fíjense. ¿Sí? Yo acá me puedo eh, descargar iconos ya eh, diseñados ¿sí? por alguien que no sé quién es, ni, ni me importa, pero. El tema es que hay un montón de iconos. Fíjense, busqué Spotify porque no sé. Bueno, Telegram, veo. Eh, Tiparvice o Twitter. ¿sabes? Hay un montón. Vine. Eh, Steam. Bueno, tienen un montón de cosas. No solo de, de empresas. Aquí, por ahí. Estas son de marcas. Pero fíjense, acá tienen de video player. Por ejemplo. Entonces para los botones que habíamos visto de, de los... Cuando metimos un video en HTML5, el tag que podíamos sacarle los, los que vienen por defecto, los botones que vienen por defecto, bueno, nos podemos crear nuestros propios botones, por ejemplo, poniendo estos iconos, haciendo uso eh, de estos iconos. Yo, en este caso, quiero, voy a tratar de Spotify. Vamos a vuelta al de Spotify. <coughs> Y fíjense que acá les va a decir cómo usarlo. ¿Sí? Usan en, en este caso un tag y le aplican una clase que es FA, Font Awesome, y FA Spotify. ¿Sí? Estas son dos clases. ¿Se acuerdan? Podríamos poner múltiples clases ¿sí? a un elemento. Vamos a ponerle, por ejemplo, dentro del párrafo 2, vamos a sacar párrafo 2 y le vamos a poner ese tag que está ahí. Si se fijan, automáticamente me incluyó el icono ahí. O sea que de esta manera ustedes podrían tener un botón, por ejemplo, donde le ponen este tag adentro eh, y, y hacen que sea un link que redirecciona Spotify, por ejemplo. O como decíamos, pueden ir generando, bajándose sus propios controles, su, sus iconos para, el, para controlar el media player, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ahora lo interesante de esto es, eh, por ejemplo, nosotros podríamos darle un ID, en este caso, que sea párrafo 2. ¿sí? Y si se acuerdan acá cómo incluir por ID estilos, Era con el carácter este especial de numeral. ¿No? Numeral 2 o párrafo 2. Párrafo 2. Párrafo 2. Y nosotros acá le podríamos decir al párrafo 2 que tenga un font size de eh, 500 píxeles, por ejemplo. Entonces, fíjense lo que pasó. Sí, me puso... Está bien. Sí, o sea, logré agrandar esto lo que, lo que veíamos de los, los gráficos vectoriales la vez pasada que, que Cristian estaba mencionando. Nosotros podemos agrandarlo todo lo que querramos. ¿Sí? Como si fuera, fíjense que es como si fuera texto que lo estamos tratando y la definición no se pierde. ¿sí? Hay alguien que hizo eh, que, que programó este icono de alguna manera. ¿sí? Hay generadores también, los pueden buscar en internet. Eh, nunca generé ninguno, pero ustedes pueden generar sus propios iconos eh, vectoriales eh, y jugar con eso. Vamos a achicarlo un poco. Bueno, y eh, otra cosa que podrían hacer, no solo eh, agrandar el tamaño de, de la fuente, podrían también cambiar el color, por ejemplo, a red. ¿sí? Fíjense que de esa manera ya tengo el icono eh, rojo. También eh, Podemos aplicarle lo que habíamos aplicado por acá. Text por ejemplo. Vamos a darle un poco más. A ver, 6. 6 y que sea... Black, por ejemplo. Y ahí, supongo que alcanzan a ver. Si sí, tiene el sombreado ese negro. Un poquito más, a ver. Entonces lo pueden hacer un poco más canchero, si se quiere. Y ahí ¿Sí? que quedamos medio 3D. Con una sombra. Bien. Entonces, de vuelta. Eh, esta es una manera. También se pueden bajar localmente eh, los iconos. Eh, o pueden buscar. Creo que después vamos a ver los Griff Icons también. Hay varias librerías de estas cosas, creo que esta es una de las más, de las más famosas eh, Font Awesome, así que nada, si quieren después revisen, metan su email y solamente podrán sacar un poco más de jugo Pero eh, de vuelta, si se fijan entonces, O icons, tienen de todo Vamos a agregar entonces ahora eh, un link, y vamos a hablar de lo que era link que era otro de los temas que había quedado pendiente, que de, la, de la página de, de Cristian, de, de bienes raíces. y Ustedes van a poder operar con esto. Con... Sí, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a poner un link a Google acá. Google. Y si se acuerdan cuando lo vimos, eh, cuando Cristian explicó los controles de las etiquetas de HTML, había un atributo target que ustedes le podían poner blank. Y sí, esto iba a hacer que el usuario se le abra otra ventana de navegación con la página a la que quiere ir. Si sí, nosotros estamos en esta página. Voy a dejar esto porque creo que me va a servir. Eh, y fíjense que ahí al final, tal como nosotros lo pusimos, aparece... Aparece el link a Google. Esta es el, la manera en la que aparece por defecto el link. Y en este caso es Edge. Pero podría ser que sea un poco diferente en los diferentes navegadores. Y ¿sí? esto es por defecto. Y si se acuerdan, nosotros teníamos eh, una barra de navegación. Eh, que, creo que eran tres links o cuatro que iba a nosotros, eh, contacto, eh, anuncios, no sé, eran tres o cuatro secciones diferentes, ¿sí? páginas diferentes, las que podía navegar el usuario, ¿sí? con la barra de navegación. Esa barra de navegación tenía links, porque eso es lo que nos iba a permitir la, el redireccionamiento a otras páginas, y en este caso, yo al hacer clic en Google, ¿sí? me abre la... La página de Google en otra ventana eh, ahora bien no tenía este estilo eh, la barra de navegación no tenía estos links así tal cual ¿no? eh, sino que estaban un poco por decir estilizados O sea, le habíamos dado cristian le había dado en esa página algunos estilos eh, lo cual hacía que sea un poco más lindo la barra de navegación, pues si los dejo así, y en algunas páginas todavía se pueden ver que están con los estilos por defecto, es eh, medio, medio feo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarle un poco el estilo a ese link. ¿sí? Vamos a ir por etiqueta acá, en este caso. Ya habíamos hecho la etiqueta hoy, sí. Vamos a ir por etiqueta. Y una de las cosas que lo primero que vamos a hacer es lo que ya vimos. sí que se puede hacer, cuando vimos lo, lo de text decoration, que era sacarle ¿sí? el subrayado. Ahí me le saqué el, el subrayado. Vamos a darle a esta un poco más de de font-size, vamos a darle 2em. Sí, al darle 2em, dedupliqué el tamaño, básicamente, porque por defecto es un em que son 16 píxeles creo también, acá en los links. Bien, entonces ahí me quedó Google. Yo veo un poco violeta acá, no lo veo azul como se ve en Chrome, es un poco diferente. Vamos a darle un poco más todavía. Ahí está. Lo agrandé un poco más de lo que están los links, no. pero bueno, para que, que se vea un poco. Los links en la barra de navegación. Esperen que la tengo por acá, la barra de navegación. Eran algo así, ¿no? Estos son A, ah, cada uno de estos. Bien. Eh, ¿Qué más? Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es cambiarle el background color. Y ponerle... No sé, a ver, vamos a poner esto. A ver. O sea, todo lo que vaya a hacer yo es horrible, sepanlo de antemano, ¿sí? Pero bueno, por lo menos sirve para de ilustración. Bien, otra cosa que típicamente vamos a querer hacer, para que no parezca tanto un link, es darle un poco de padding. Vamos a darle un poco de padding. Eh, puede ser 10 píxeles top y bottom y 10 y 20 right y left, a ver cómo queda. Bueno, hay que un poco mejor. Vamos a cambiarle esto de vuelta a 2. A Tampoco me gusta verlo tan grande. Vamos a darle un poco más estirado acá. Ahí está. Ya va luciendo como un botón. Sí, no, no un link eh, cavernícola. También le podemos cambiar el color de la letra. Por ejemplo, negro. En el de bienes raíces es blanca. Podemos... Darle border radius, por ejemplo, ¿sí? que es darle un radio eh, de 10 pixeles, ¿sí? Sí, ahí queda un poco más botón. Sí, después vamos a ver creo que los botones de bootstrap, si mal no recuerdo, son redondeados también. Y sí, le dimos un poquito de redondeo, todo esto es un A, ¿sí? no, no, no, no es un botón. Es un A, pero va luciendo como un botón, ¿sí? por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué más? No sé, podríamos darle un borde, si quieren también. A ver, no sé cómo queda. El borde. De un pixel. Eh, solid black, por ejemplo. Hay un poquito de borde ahí para delimitar el botón, no sé. Bueno, ustedes harán sus botones mucho más lindos. Eh, y otra cosa, que se puede hacer que algo ya habíamos visto. Eh, por ejemplo, podemos hacer A, ah, pseudo clase hover. Lo, esto creo que lo habíamos visto la, la clase pasada al final. Y no estaban con una CV todavía. Lo captaron. Eh, el que, en el que nosotros podemos, cuando hagamos hover sobre los A, sobre todos los A, hagamos hover. Hover es la acción de posicionarse con el puntero por encima de los límites del elemento. Y cuando hagamos eh, hover en el A, nosotros podríamos, por ejemplo, cambiar el background color y usar, por ejemplo, RGBA. Sí, o directamente podríamos porque esperen ¿eh? me abre o no me abre vamos a darle blue vamos a darle blue al link Sí, porque no quiero saber no sé. nada para facilitar esto, vamos a darle 0 de rojo. Esta ya la habíamos visto, eh, y 255 acá, y vamos a darle un 05, por ejemplo, acá. Sí, quizás debería ser al revés el RGB acá. Bueno, por eso todo lo que yo haga es horrible en términos de estilo. No sé si creo que cuando me posiciono debería ser más oscuro. Debería ser al revés el efecto. Pero bueno, nada. Háganlo como, como les parezca. Eh, lo importante es que, fíjense que simplemente con estilos, con CSS, yo puedo lograr un efecto acá un poco más simpático. Sí sobre el, el botón y además hay otro que para los links active le puedo poner que sea background color no sé como todo es medio horrible salmón sí, es otra pseudo clase que nosotros vamos a aplicar a los links. y ¿Sí? Fíjense que cuando haga clic, ahí estoy con el clic apretado, estoy manteniendo el clic apretado, ¿sí? se va a poner de ese color. Bueno, ahí estoy haciendo drag and drop. Entonces tenemos la posibilidad de darle también otro color al momento que yo. otro, no sé, toque otra textura, o ponerle más opacidad, o menos, u otro color, lo que sea, cuando. Le doy clic. Sí, entonces tienen varias opciones con los links como para transformarlos en algo un poco más piola. Vamos a hablar un poco de posición, de posicionamiento. Eh, vamos a hablar unas cositas muy básicas y después vamos a, no sé si esta clase o la otra, Vamos a armar un esqueleto, o lo que yo tenía pensado es armar un esqueleto de página tipo como la de bienes raíces, pero más sencilla, digamos eh, con simplemente las secciones delimitadas, ¿sí? para que veamos cómo podemos posicionar cada uno de los elementos. Eh, no, sé si lo tenía por acá. no, bueno después la, la abrimos en todo caso, eh, porque lo que vamos a usar nosotros eh, para creo que casi todo o todo el posicionamiento de la página de bienes raíces es algo que se llama Flexbox, eh, que estaría bueno que eso lo, lo vayan viendo, eh, igual lo vamos a ver acá pero es bueno, una manera que, que, que tenemos en CSS ya está hace años, eh, Flexbox, que nos ayuda un montón para posicionar los elementos en la página con muy pocas líneas. ¿sí? Eh, también hay otro sistema de grillas, de CSS, que no lo vamos a ver, no lo usamos. Quizás lo podríamos incluir como para referencia nomás. Pero bueno, sepan que están como esas dos vertientes para posicionar elementos en la página, una que es de grilla, eh, donde ustedes eh, hacen un diseño como tabular, ¿sí? dividen esto, o su viewport o su página, en, en columnas y filas, ¿sí? y ustedes van diciendo cuántas columnas quieren que ocupe un elemento, por ejemplo un div o un article o lo que ustedes quieran entonces es como que tienen que, que hacer un template que se llama ¿sí? eh, de cómo quieren posicionar eh, en rows y columns ¿sí? y eh, después con algunas clases de css un poco de estilo eh, pueden ir acomodando su contenido en base a eso que ustedes previamente diseñaron eh, esa es una manera que nosotros no la usamos, pero está, sépanlo, eh, y está bastante buena. La que nosotros usamos es Flexbox y que no, también, como grilla, nos va a permitir eh, darle posicionamiento a los elementos muy, de una manera muy fácil. Eh, ya lo vamos a ir viendo. Eh, y bueno, nada, el posicionamiento es muy importante, obviamente, de los elementos, acá estamos tirando cosas así sueldas, ¿sí? y cuando hicimos la clase pasada, el HTML, eh, que hizo Christian, fue identificando las cosas y las fue escribiendo así, ¿no? eh, directamente en el HTML, una cosa abajo de la otra. ¿sí? Y o sea, en el HTML nosotros no damos posicionamiento, o sea, va leyendo de arriba hacia abajo, va dibujando ¿sí? la clave, y seguramente ese HTML no se toque más, salvo para algunas cositas de, de los links que no sé si faltaban, pero estaba casi, casi, casi completo, 95% completo. ¿sí? No hay que tocar más nada. Para que eso luzca como la página terminada, que le subió la imagen, por cierto, Cristian, de, de cómo luce la página, para que luzca así, toda la magia viene con CSS y mucha de la magia viene con cómo nosotros vamos a posicionar a nuestros elementos en la página. ¿sí? Así que eh, cuando veamos todo lo que es Flexbox, ah, ahí les va, les va a empezar a cerrar cómo, eh, cómo posicionar en la página los elementos. ¿sí? Pero bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar algo de posicionamiento, vamos a hablar de, de, algunas, de algunos atributos, o algunos valores que podemos darle como posicionamiento para, para poder mover, por ejemplo, el link este. Nosotros tratamos de moverlo un poco, ¿sí? de dónde está, que este es el flujo natural ¿sí? del renderizado de la página. Yo lo puse ahí, arriba, ahora lo cambié, lo puse arriba del párrafo 3, se dibujó y después dibuja el párrafo 3. Entonces lo que voy a querer empezar a hacer es empezar a mover este, este link, por ejemplo, que está acá. Para eso... <coughs> A ver si dice. Porque por default. No creo que esté acá. No, bueno. No importa. Ahora vamos a ver. Eh, por default hay un posicionamiento estático en toda la página. ¿sí? Estático quiere decir que se van dibujando las cosas en la medida que van apareciendo en el HTML. ¿sí? Por eso nosotros cuando cambiamos eh, el orden este de párrafo 3 con con el link, se puso arriba el link. Eh, bien, pero nosotros podemos alterar eso, es ¿sí? decir, que no sea estático el posicionamiento, sino que sea de otra manera. ¿Qué otra manera? Bueno, hay, uno, hay una manera que se conoce como relative. ¿sí? Position relative. Si se fijan, no hizo nada, no cambió nada. ¿Sí? De vuelta, por defecto es static. ¿Sí? Esa, esa es la que viene por defecto. Fíjense que acá, nosotros la que vamos... A ver, sí. Tenemos varias, ¿sí? Vamos a ver algunas de estas. Vamos a ver ahora entonces relative como veníamos haciendo. Relative, lo que nos va a permitir, ¿sí? es justamente al contrario de static, que por defecto nos dibuja acá, ¿sí? nos va a permitir mover relativamente al viewport ¿sí? el elemento. ¿sí? en Relativo a la página, ¿sí? a nuestro HTML, el elemento. Por ejemplo, poniéndole position... Ahí me aparece el cuadrito... Está bien. Eh, position Relative podría darle yo un, un, un valor al atributo left, por ejemplo, de 50 píxeles. Sí, y si se fijan, se separó 50 píxeles del borde. Un poco más. 100. ¿Sí? O sea, separé 100 píxeles del borde al link este. ¿Sí? No confundir con margin left, ¿sí? que es otra cosa. Margin left es la separación ¿sí? del elemento contiguo, contiguo hacia la izquierda, en el caso de margin left, ¿sí? del elemento. ¿sí? O sea, lo que voy a empujar al elemento de al lado hacia la izquierda, por decirlo de una manera o el elemento de mi izquierda me va a empujar a mí, hacia la derecha. ¿no? Eso es margin. Esto lo que estamos haciendo es el posicionamiento en la página ¿sí? de, eh, de este link, o de este botón. Link con aspecto de botón. ¿Sí? No es lo mismo. Pero estoy diciendo que se posicione, eh, digamos que el eje este vertical, ¿sí? se posicione a 100 píxeles de distancia del borde de la página. ¿Sí? Bien. Eso lo pude hacer por ponerle relative, que quiere decir nuevamente relativo a la página. ¿Sí? Cuando le vuelvo a poner static, fíjese que no, hay no, no lo puedo mover. ¿Sí? Ya. O sea, con static no, no se va a mover. Va a quedar fijo ahí. Entonces relative se usa mucho para poder mover de los ítems ¿sí? en base a unas medidas dadas. Yo como tengo left, también tengo, tengo right, ¿sí? tengo top y tengo bottom. Y a mí no me interesa en este caso, pero pueden posicionar en base a, cuando ponen relative, en base a, la, a los bordes de la página. ¿Sí? Pueden, en las cuatro direcciones, pueden posicionar eh, sus elementos. De vuelta, esto no es algo que nosotros vamos a usar, creo que no se usa en bienes raíces, y ya esto de Flexbox nos va a facilitar un montón el posicionamiento. ¿sí? Pero son técnicas que no son tan nuevas, perdón, eh, que no son viejas, son bastante nuevas relativamente, entonces hay un montón... De, de código y de CSS utilizando todo este tipo de cosas de posicionamiento que vamos a estar viendo ahora y algo que se llama floats que ni lo vamos a ver ya porque eso fue muy muy muy abarcado por lo que es lo que les contaba de flexbox eh, que es para posicionar elementos uno al lado del otro ya lo vamos a ver que es la magia de flexbox bueno eso antes en vez de usar flexbox usaban floats eh, la realidad que se rompe todo utilizando floats había eh, un montón de, de truquitos que había que saber y que igual estaban por internet por todos lados gente solucionando problemas con, con los contenedores float eh, bueno no, ni, ni lo vamos a mencionar de nuevo eso eh, no lo vamos a usar y tampoco vamos a usar todo esto de posición de position ¿sí? los atributos que veamos ahora de position, eh, no los vamos a usar para bienes raíces, pero sepan que están, que se usan un montón, se usaron sobre todo un montón, ahora no estoy seguro de la necesidad que hay de utilizarlo, seguramente la hay, eh, pero eh, nos vamos a dedicar eh, a partir de un rato o la clase que viene, depende de cómo, cómo sigamos ahora con los temas, eh, a Flexbox. ¿sí? Pero bueno, nada, tienen que saber que, es, que existe esto. Bien. Eh, otra es Pixel, de las que vimos que estaban ahí. Y por ejemplo, vamos a darle Bottom de 100 píxeles. Perdón, de 0 píxeles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esté anclado abajo, ¿sí? Al final. Vamos a, sacarle, vamos a sacarle este. Me confunde. ¿sí? Entonces le estoy diciendo que se posicione fixed abajo. Y fíjense que se salteó todo el. O sea, estaba puesto más abajo, ¿no? En nuestro botón. Pero, dado que nosotros le pusimos fixed, fíjense que como que se salta del flujo natural de la página. Fíjense que aparecen los tres P, estos, y está siempre fijo ahí ¿sí? nuestro eh, botón. Sí quedó fijo. Fijo ahí, no lo puedo sacar. Paso acá, estábamos viendo lo de la opacidad que le habíamos puesto. Fíjense que se ve el coso de atrás. Eh... Que se, puede, se pueden estar imaginando que esto nos puede llegar a servir, nos va a servir, de hecho se usa para, por ejemplo, los footer, podría ser, ya que lo puse acá al final, podría querer eventualmente que siempre mis redes sociales con el copyright, etcétera siempre esté visible acá abajo, ¿no? Entonces que yo escrole el resto de la página y esto quede visible ahí. Ese podría ser uno de los, de los usos, quizás. Eh... Bueno, ¿vieron que ahora también les aparecen los videitos de YouTube? Si van a, a otro video, como que les aparece la miniatura acá. Eh, y queda fijo, por más que scrollen etcétera Bueno, cosas así. Bueno, se logran con Position Fixed. Y hay otro posicionamiento, ¿sí? que es, es una mezcla en realidad de static y fixed, si se quiere, o relative y fixed. Y es que la parte de fixed es esta, o sea, no ven diferencia entre sticky y fixed no O sea, aparece fijo ahí abajo. Fíjense que yo ahora voy a scrollear un poquito, voy a poner el sticky de nuevo, voy a scrollear un poco y sigue fijo ahí. ¿Sí? ¿Qué cambia? Bueno, cambia que cuando llegue a la posición natural, la posición static, en este caso del elemento, ¿sí? el elemento se va a empezar a mover de acuerdo a su posición. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando... Nosotros lo habíamos puesto junto a, justo antes del P3. ¿sí? Entre el P2 y el P3. Cuando llegue el momento de posicionar static al link, sí se va a mover. Fíjense que apareció el párrafo 3. ¿Sí? Pero si escroleo para arriba, cuando me voy de su posición natural, queda ahí. Queda fijo abajo. ¿Sí? Quedó fijo ahí, como si fuera un fixed. Y después, cuando llega a su posición natural, scrollea con el resto de la página, como si fuera un static. ¿Sí? Así que esa es otra que se puede usar eh, bastante. No sé, quizás para algún menú que tengan acá, un nav, quizás supongan que tienen un logo acá arriba, y después viene un nav acá abajo, para que scrollean, si quieren que el nav quede, que el logo por ahí se vaya, ¿sí? pero que el nav quede sticky acá. ¿Sí? Por más que yo siga scrolleando, en ese caso el nav me va a quedar fijo con los links de navegación acá arriba. Por ahí se fue el logo, pero me quedó el resto, me quedó lo que seguía, que era mi nav, por ejemplo. Ese sería uno de los, de los usos, digamos. Vamos a ver la imagen, una imagen ahora. Vamos a crear una imagen. Vamos a crear una carpeta images. Vamos a poner... Una del oso, esta vez... Oso. Vamos a darle... Y ahí apareció. Vamos a... Escribir un estilo para esto, es la única imagen que tengo, así que me, me viene bien este tag, o sea, me sirve. Sí, recuerden que esto estoy aplicando a todas las imágenes que yo tenga, a todos los tags img que yo tenga en HTML, este estilo. ¿sí? A ver, acá me sirve, pero muy probablemente en cualquier otra página no. ¿sí? Así que bueno, pero lo usamos igual para, para el ejemplo. Vamos a, a la imagen, por ejemplo, le podemos agregar Opacity de 0.5. acuérdense que iba entre 0 y 1. La opacidad, 0 era transparente y 1 era sólido, digamos, relleno. Entonces 0.5 es como que se queda a mitad de camino. ¿sí? Le di un poco de opacidad a la imagen. Vamos también a darle Position Relative. Para poder darle un posicionamiento, para poder mover de su lugar natural a esta imagen. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner un valor negativo. Sí, Uy, dale con el punto. Estoy ciego. Tengo una luz medio mala acá donde estoy. No veo mucho. Menos 300 píxeles. ¿sí? Le puse relative como posicionamiento para poder moverlo. Con esos left, top, bottom y right. ¿sí? Y fíjense que lo corrí lo corrí a la izquierda, ¿sí? menos 300 píxeles. Está adentro, está metida en, en el margen de la, de la computadora. ¿sí? O sea, también esto para que sepan que le pueden dar valores negativos también a estas cosas. Bien. ¿Qué puedo hacer, además? Puedo decirle que cuando le dé hover, ¿sí? cuando me posiciono encima, le puedo dar opacity 1, por ejemplo. ¿sí? Es un efecto que ya conocemos. ¿Sí? O sea, ustedes pueden jugar con estas cosas cuando se posicionan en un artículo. Por ejemplo, tiene los bienes, se van y se van arriba. Bueno, pueden jugar con la opacidad. De la imagen, o la pueden agrandar un poco, pueden, no sé, pueden hacer algún tipo de efecto ahí. Y le voy a decir que venga a su posición natural. ¿sí? O sea, le estoy cambiando en el hover dos posiciones, dos, perdón, atributos, dos valores de dos atributos que yo había indicado inicialmente. ¿sí? Entonces, se fijan, cuando hago el hover. La vuelvo a mostrar. Bien. Pero es medio brusco esto, ¿no? Yo estoy, no sé, estoy jugando acá, me pongo acá y es como que muy rápido, no sé, muy, medio bruto. Entonces, acá donde aparecen las transiciones y con esto ya terminamos. A mitad de imagen, sí, le voy a indicar que va a tener una transición. ¿De qué? De, y acá le voy a tener que poner separado por coma todos los atributos ¿sí? que yo voy a querer eh, transicionar justamente. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Yo le voy a indicar que haga una transición de opacity de, por ejemplo, dos segundos. ¿Sí? Entonces estoy diciendo: pasa de opacity 0.5. A opacity 1 Pero en una transición de 2 segundos Cuestión de que no sea tan brusco El cambio de .5 a 1 ¿sí? Y además le voy a decir que haga ese movimiento ¿sí? de, posi de posición menos 300 a 0 También en 2 segundos Entonces eh, Le puedo indicar Esto así Creo que era left, que es el, el otro atributo que yo quiero transicionar en dos segundos de menos 300 a 0 ¿sí? entonces si se fijan ahora si esto está bien escrito cuando yo hago el blur ¿sí? me aparece el oso en dos segundos y se me pone también la transición de opacity es durante dos segundos o sea se va incrementando la opacidad de hecho eh, deberíamos poder ver ese incremento acá tenemos opacity.5 ah, no se ve. no se ve en vivo acá bueno Nevermind. Eh, nada, son, empiez, pueden empezar a jugar con todos los atributos, ¿sí? Que están cambiando. Le pueden aplicar transición. Entonces le pueden cambiar el width, le pueden hacer, no sé, más borde. O sea, pueden jugar ahí, yo tengo cero imaginación, lo poco que se me ocurre es esto. Pero pueden jugar ustedes para que sea un poco más eh, interactiva la página. De hecho, nada, busquen las referencias, pero pueden cambiar el movimiento este pueden hacer que sea más acelerado al principio, que frene en el medio y que acelere de nuevo al final, o que sea siempre a la misma velocidad, etc. O sea, ustedes pueden ir cambiando ahí eh, los efectos, ¿sí? de las transiciones.